Estamos en el cielo, la luna susurra Que no hay escaleras para vida buena El que quiere que suba Estamos en el cielo, la luna susurra Que no hay escaleras para vida buena El que quiere que suba Aprendí. Caminar me levanté al tropezar, aprendí que en la vida lo importante es transitar, que fluyo con el viento como ave al planear, que el destino no existe, solo es cuestión de viajar y, y siento que soy todo, sin estructura ni modos, y digo conectando los nodos, emancipándolo todo. Que el oro es el tiempo Y me dijo cada momento tiene su propio momento Susurró en un momento que el oro es el tiempo Y me dijo cada momento tiene su propio momento Estamos en el cielo, la luna susurra que no hay escalera para vida buena el que quiere que suba Estamos en el cielo, la luna susurra Que no hay escalera para vida buena el que quiere que suba Vio todo diferente esta vez Siento que mi final se abre Cruyendo con el todo a la vez Rodando y dejando el Diferentes esta vez Yo solo pienso en sentirme bien Conectamos el arte también. Más sabio es más rico, sabes y La luna susurra que no hay escaleras para vida buena, al que quiere que suba, estamos en el cielo, la luna susurra que no hay escaleras para vida buena, al que quiere que suba.